Vamos arrancando la mañana con los pequeñitos, con los juveniles. Ya vamos mejorando. Volvemos. Muy bien, coco. Se fue, se fue, se fue ¡Oh! Bueno, seguimos con las capturas Acá el amigo Gianni Cortito y robusto, ¿eh? Sí, sí, lindo por qué revisito, che. Bueno, Marcelito Acá vamos con el primero de Marcelo A ver, que tenemos contraluz Lo podemos ver ahí Muy bien, espectacular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 Bueno, seguimos pescando, laguna las y la Villa Ganías. Vamos a otra captura de Yanni. ponerlo acá atrás para ver. Bueno, hoy perdimos uno, ya y ya no arriesgamos más ah, ahora, ¿eh? No, la ahora, ahora hay que asegurarlo. Bueno. Ya saben, de ahí escribe muchachos. El ni estaba por cambiar la, las bollitas porque no dice uno, que no las veía. abajo ahí vamos, con un hilo pescadito. Eso, muy bien.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 venimos una muy buena captura de Marcelo eso lindo peje parejitos chelos que estamos sacando gareteando. eh bueno muy buena Marcelo Mostrámelo a ver la boquita ahí tragadito eh llegó llegó, lo llegó, que llegó, que llegó se se lindo lo pasa que se nos enredaron eh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 Estamos sacando lindos bichos, lindos trofeitos. ¿Eh? Bueno, seguimos galeteando con muy linda pesca hoy. Vientito Sur, bárbaro. La Zoraida, Villa Cañas.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 Rescatamos la línea ¡Oh! Un pescadazo, no un pescadito ¡Vamos, Chelo, todavía! ¡Vamos, vamos! Por eso se cortó, eso se cortó. Mirá, mirá que matungo Dámelo filmar ahí, mirá ¡Qué hermoso pescado! ¡Muy bien! ¡Espectacular! Mirá. Muy bien, Marcelito Acá estamos con el Chelo Zanotti Villa Cañás Bueno, ¿qué me cuentan, amigos? Final de la jornada de la Horeiras, pesquero Luis Robea